Estamos atravesando una situación bastante compleja por estos chats filtrados y cómo allí se trata, digamos, a, a las comunidades mapuches que, que luchan y al pueblo mapuche en general, y con una situación en la cual eh, hay cuatro presas políticas que siguen en condición de presas. Sí, la verdad que lo que se ha destapado se ve la podedumbe, digamos, uh -huh. de todo un sistema que con el que se tiran digamos, los distintos gobiernos, ¿no? porque no es solamente el problema ahora de la construcción en el gobierno kirchnerista, uh -huh. sino también lo ha sido en el, con el gobierno de Macri y el tema de los chats que manejan la impunidad en donde hablan de matar a un mapuche me parece uh -huh. que es bastante grave en todo el marco, ¿no? O sea, todo es muy grave, todo es digamos, grotesco ¿No? Y, ese, y es esta justicia, la misma justicia digamos que persigue a los que luchan Porque además hay causas a los compañeros, eh, los elefantes a, La causa vaigorria, ¿no? el enfermero La causa a los compañeros de los movimientos desocupados O sea, por un lado le hacen causa a los luchadores Y por otro lado eh, protegen ¿no? a los sí, grandes empresarios muy, queda, queda A los que tienen evidencia. miles de hectáreas Como queda en el caso en de, de digamos, Lewis digamos, Claro, queda muy en evidencia el tema de cómo se maneja esta justicia justicia que nosotros decimos... Una justicia, que una justicia de clase. Claro, de clase, es patronal, uh -huh. en donde vos ves que el compañero que es delegado de los elefantes, ¿me entendés? Sigue soportando la causa, o digamos, el lunes arrancó el juicio con las compañeras, ¿no? Y no, no tienen el abogado presente, o sea, es bastante, digamos, evidente para dónde, eh, digamos, funciona esta justicia que que repudiamos una justicia burguesa, ¿no? Y tampoco este, este escándalo eh, que ya lo sabíamos, solamente que acá se comprueba, no nos distrae de un marco general de una situación política de mucha pobreza. Eh, vimos los números, digamos, de los últimos números de la pobreza en el cual la juventud, justamente que asista a la escuela media, que está atravesando una reforma y el gobierno le echa la culpa a los docentes y a la escuela y se ve que la causa está en la pobreza, es la más afectada las mujeres de 16 Totalmente. a 20 años. En ese marco este 19 y 20 de que estamos haciendo una convocatoria, ¿también cobra sentido? Cobra sentido en el marco, aparte porque venimos participando, digamos, y siendo referencia de todos los años, y este 19 estamos convocando para las 19 horas en el monumento a marchar uh -huh. a las distintas organizaciones, porque nos parece clave seguir, digamos, conmemorando lo que fue el 19 y el 20 de diciembre, en donde hubo un hartazgo, ¿no? Lo que sí también marca es el tema de que necesitamos seguir profundizando la organización de los compañeros que luchamos, ¿no? Y la unidad, por eso desde Aten Capital participamos en la multisectorial, Justamente. porque entendemos, digamos, que ese que se vayan todos, eh, está presente, y además, eh, no solamente que se vayan todos, sino los reclamos, eh, trabajo, Sí, ah, un salario que alcance para vivir. Sí, sí, lo que estamos sí. diciendo básicamente es el tema de que la deuda, digamos, no es con el Fondo Monetario, sino justamente la necesitamos y es con todos nosotros, uh -huh. con la escuela pública, con la salud, porque justamente ahí es donde vemos las mayores carencias, ¿no? En donde no se... Digamos, no se invierte. Eh, de hecho, hubo una reducción del presupuesto en educación. Es decir, eh, subsidios para las ojeras, plata para el FME y no para donde corresponde. Así que convocamos a, a movilizar. Estamos ¿Cuándo con, es la, mar, eh, la marcha, La marcha Daniel? va a ser el lunes, 19 a las 19 horas. Convocamos en el monumento. Bueno, bueno Dani, nos vemos y convocamos a, a que participemos de conjunto. Totalmente. Bien. Muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta las 40.